Para agrandar o achicar objetos en Illustrator existen 5 formas, vamos con la primera, con la herramienta de selección activada damos un clic sobre el objeto y tenemos el panel de transformar, si no lo encuentras ahí te vas al menú ventana y vamos a elegir transformar o su atajo teclado shift F8, en la parte derecha de este panel tú puedes agrandar o achicar de acuerdo a proporciones tanto en ancho como en alto, yo voy a elegir 10 centímetros clic en enter. Voy a ocultar este panel, no lo voy a necesitar. Para, para explicarte la segunda herramienta, voy a tener que desactivar el cuadro delimitador. Me voy aquí a Ventana y vamos a poner esta opción que dice shift Control v Es muy probable que por error lo hayas activado. Ahora vas a presionar la tecla E en el teclado para activar el panel de Transformar que está aquí. Tienes exactamente las mismas opciones para transformar desde una esquina con Shift, clic y arrastrar, pero también lo puedes hacer con Shift y este Aldi Shift al mismo tiempo para achicar o agrandar. Ok, perfecto, vamos aquí, vamos a recuperar nuestro cuadro del imitador, Shift-Ctrl-V. Vamos con la tercera opción que vendría a ser la herramienta de la escala. Con el objeto seleccionado presionas la S en el teclado, tienes aquí la herramienta de la escala, das doble clic. Y esto es muy inter interesante porque puedes reducir tanto en proporción, como lo dice aquí, o de manera desproporcionada, tanto de manera horizontal y de manera vertical. Acerca de este panel tengo un video muy interesante que también te recomiendo para que lo veas donde hablo y explico a profundidad el manejo de esta herramienta. Damos clic en OK. Ahora vamos a activar otra vez el cuadro delimitador con Shift Control V. Vamos con la última opción y es la más recomendada y es la más profesional. Con la herramienta de selección activa das un clic sobre el objeto y vas a chicar o agrandar desde una esquina con Shift clic y arrastrar automáticamente, pero si quieres agrandar y achicar en proporción desde el centro hacia afuera, vamos a presionar Shift, clic y arrastrar. Como te decía hace un rato, esta es la manera más profesional para agrandar y este achicar cualquier objeto dentro de ilustrador. Ahora te pregunto, ¿cuántas de estas formas conocías? Déjala en la caja de comentarios, suscríbete a este canal y te espero en la siguiente lección.